¿Qué tal Endurator? Bueno Hoy Os voy a contar Contándole a la piel Mis experiencias sobre ella ¿Vale? Son ya bastantes meses Que la tengo Y quiero Bueno, marcaros O ayudaros A si Es vuestra bicicleta o no vuestra bicicleta Vamos a hablar primero por los neumáticos ¿vale? Ruedas y neumáticos Cuando yo la adquirí Llevaba neumáticos 2,80 ¿Vale? 27,5 Por 2,80 Eso tiene Un punto bueno Y un punto malo El punto bueno Es que Al ser 2,80 Tiene mucha más Tracción, ¿Vale? Agarre, por así decirlo Así que, es decir que los neumáticos que llevaba tampoco es que agarraran mucho pero bueno y la penalización que tiene es que con los neumáticos 280 yo notaba que la bici era muy muy tosca vale, muy como tractor mí mismo yo aquí hago este gesto con los neumáticos que llevo ahora y la bici se nota como más ágil más reactiva con los otros neumáticos Parece que cuando torcías a la bici le costaba muchísimo ¿vale? eh, dirigirse hacia donde, tú querías, hacia donde tú quieres. Entonces, bueno, decidí cambiarle los neumáticos y actualmente llevo los Michelin E-Wheel 27,5 x 260, tanto adelante como atrás. Adelante llevo el front y atrás llevo el rear Y decir que de momento con estos neumáticos pues la verdad es que voy muy bien. El tacto con el terreno es muy bueno y luego pues llevan menos lastre que, que con el 280. Luego también pues si le das más aire, lastrarás menos. Actualmente llevo adelante 1,5 y atrás 1.7 Sin mouse ni nada Las ruedas Vale Esto es otro punto que Quiero marcarlo A ver, no es que las ruedas de la pier Sean una mierda Vale Pero ya que adquirimos una bicicleta De este calibre Y de un importe tan elevado Yo aconsejo que las ruedas, si podéis cambiarlas ya de casa, mejor. Meterles unas ruedas calidad media-alta, pues os lo, lo vais a agradecer, ¿vale? Ya digo que no es que estas ruedas sean malas, pero tampoco es una cosa brutal. El grupo lleva un run, ¿vale? Y decir que a mí me gusta mucho el run, pero si sí, este grupo me está dando problemas. Por lo menos el cambio trasero me está dando problemas. Estoy sin pleno. Ah, brutal. Brutal. <coughs> El escalón. Brutal. Bueno, deciros que el grupo este me está dando problemas, el cambio trasero. Le he hecho mis regularizaciones. Bueno, lo he ajustado un montón de veces. Y en las subidas es como... Nice. el tema de los frenos que lleva esta bicicleta son los Shimano MT440 creo que son o 400 a ver estos frenos no es que sean tampoco lo más Van montados con un disco de 203 Tanto adelante como atrás Si vas a hacer competiciones Y quieres estar En, el, en lo más top ¿Vale? Pues sí Que tendrías que cambiar los frenos ¿Vale? Poner unos XT o, o poner... Si quieres más, más, más, más calidad, XTR, unos Magura, unos, unos Hope, pero si vas a hacer así un uso como el mío, endurero para divertirte, pasar el día y, y poco más, y algún. Algún día sí que te puedes poner Meter algún día de exigencia En una bajada Bueno, algún día Casi todos los días que salgo Yo bajo a full Y para mí estos frenos ahora mismo Pues Me valen A ver, no necesito Unos frenos más potentes Con estos ya Yo voy sobrado Vamos a hablar suspensiones ¿Vale? De la la pierna llevo una rock shock, ¿Vale? No es una gran horquilla, Pero eh, La noto que va muy bien Que es como Como que vas en un En un colchón ¿Vale? O sea que hace su función Si no vas a competir a lo que voy <ríe> si no vas a competir no necesitas tener lo más de lo más si quieres aparentar más o quieres vacilar vacilar en, en decir que es que tienes unas suspensiones súper buenas pues bueno es tu bolsillo, no el mío y el amortiguador trasero es marca la piel fabricado por Rossoc, pero es marca la piel vale también cumple cumple su función ¿Ves? ahora mismo lo llevo bueno, yo siempre lo llevo todo desbloqueado ¿Ves? o sea que la bici responde bien La bici motor y batería, vale, eh, yo probar si mano motor simano de la de la de la cañón de Luis y a ver a mí me gusta más el boss ¿Por qué? porque le pisas y es como que tiene más replis vale y el boss el simano perdón el simano es como que, que va más suave y sube progresivamente vale no se nota tanto el tirón como, como en el boss vale entonces pues a mí me gusta más el boss tema de, de fiabilidad de momento yo ningún problema nada ningún problema o sea es un, un motor que funciona muy bien responde muy bien y, y a mí realmente me encanta el, el display pureol pues bueno es un display básico vale en el que no te muestra muchos datos, pues los kilómetros que haces, los totales, los que puedes hacer en una ruta, y ahí te marca el modo que llevas, o sea, no, no hace mucho más. Entonces, si puedes pillarte una bici con un, con un Kios, pues mejor, ¿vale? Lo que pasa es que el Kios pues, es más delicado. Hay que protegerlo mejor y llevarlo en un sitio Que esté bien protegido Batería Vale, yo llevo una batería de 500 eh, Para lo que hago O sea Con la batería de 500 Aprovechando el modo eco Y y jugando entre los siguientes modos que consumen más batería puedes hacer rutas de 40 y otra cosa que Que no me gusta de la lapier no sé si serán todas igual es el eje pedalier que lo lleva muy bajo vale también al ponerle los, los neumáticos 260, a lo mejor he podido bajar el eje un poco, pero es que ya os digo que los neumáticos en 280 no me gusta, no me gusta. Entonces, otro punto que, no, que veo así un poco que penaliza esta bici es el, el centro de gravedad del eje pedalier, 10 lo tiene muy bajo. Pues tú pasas por alguna zona de roca, alguna es? piedra, una piedra que está un poco más alta de lo normal. Pues el de cárter te lo lleva. De hecho, lo llevo ya partido. Vale, que estoy gestionando. Estoy gestionando por la garantía que me te manden un cubrecarte, pero de esto hace ya un mes y pico. Y, y la tienda de Faura, que es el servicio oficial de la Pier, de momento no me ha dicho nada. Entonces estoy viendo que el tema de, de garantías es un poco nefastitis. Te decía también que la bicicleta no la compré en Bicicletas Faura, la compré en otra tienda. Que tenía un precio muy bueno Pero bueno, se supone Que como servicio oficial Te tienen que atender En cualquier sitio, ¿no? Si tú vas a Alicante con un SEA Y tienes una avería Vas a la SEA de Alicante Aunque el coche lo hayas comprado En En, yo que sé, en Madrid Pues aquí, nada Para un cubre de momento No me han llamado entonces me parece un poco que la, la garantía de la piel para mí está dejando un poquito de desear. Para mí, bueno, el tema del cuadro este es un cuadro eh, fabricado para hacer enduro. Vale, tiene un React de 460 con unas, unas vainas. Eh, un poquito medio están entre ni cortas ni largas, ¿vale? Están entre la mitad. Yo me noto muy bien en ella. Lo único que he notado que la cona, ¿vale? De reas, que entre la cona y esta están igual, ¿vale? Pero yo me da la sensación que la cona es una talla L también. Me da la sensación que la cona es como que el manillar lo tengo más, más largo del sillín, ¿vale? En esta cuando hago los descensos, ¿vale? cuando hago los descensos, en, en, en cuanto me descuido, ¿vale? me veo que me echo, me echo en el manillar. Entonces no sé si es porque eh, acostumbrado a la cona, que de momento no la cojo, acostumbrado a la cona, no sé si es que aún tengo esa posición de la cona. Pero bueno, pongo que será acostumbrarse. Bueno, lo que iba diciendo, el react de esta bici es de cuatro y pico, ¿vale? Pero yo, cuando hago los descensos, ya te digo que me noto que, que me he hecho muy pronto en el manillar. O sea, me voy muy adelante. Sin embargo en la cona sí que me, me notaba que iba muy muy equilibrado. Pero es lo que digo, es, es ser acostumbrarme o, o intentar cambiar mi forma de pilotaje. Otro punto negativo que le veo yo a esta bici es el peso, ¿vale? Evidentemente subiendo el K Subiendo el K El peso bajará, pero ¿Cuánto puede bajar? ¿Un kilo dos kilos? Oficialmente esta bici Supuestamente Pesa 24 kilos, pero yo La he llegado a pesar Y pesa más de 24 Está entre 25 y 26 kilos El peso es un factor Que aunque tiene dos variantes Que una es que te da plomo ¿Vale? Te da plomo las bajadas Pero te quita Libertad de, de, de maniobrabilidad Ligereza Jugar con la bici Tienes que emplear más fuerza <coughs> Tienes que ir eh, Anticiparte antes A lo que viene Entonces es como que te, te Te limita un poco El poder jugar con ella ¿Vale? Tú ahora mismo con una bici eléctrica Empiezas a bajar y tú dejas la bici a ella sola. Ella sola va bajando. Tú debes seguirla y ya está. Pero sin embargo, si bajas con una bici de enduro, ¿vale? Tú tienes que ir con ella moviéndola, jugando. Buenos días. Moviéndola, jugando, paredes ¿vale? altas en esta bici pues ya te digo eh, cuesta mucho más pues levantarla y tal mira fíjate la diferencia la cañón espectra de Luis pesada pesa 22 kilos, ¿vale? son 3 kilos menos ¿vale? pues noto yo que esa bici lo, esos 3 kilos que, le, que pesa menos de la mía o sea, es un mundo ¿sabes? un mundo Entonces, pues bueno, este es un, un punto negativo que tiene, que tiene esta la piel. Pero bueno, es lo que digo, si subimos el cat, vale, el money, pues el peso de la bici bajará. Claro está. Otra cosa que lo no he comentado ¿Vale? Es que la horquilla que lleva esta bici Es una horquilla Para rueda de 29 O sea que esta bici Está preparada para meterle una rueda de 29 ¿Vale? Que es lo que quiero hacer luego Meterle una rueda de 29 A ver el comportamiento de la bici ¿Vale? Que supongo Que el comportamiento será mejor diferencia ahora mismo de mi bici a la de Luis que la suya es 29 adelante y 27 y medio atrás yo he notado que su bici todo lo que es los pasos de roca su bici es como que que los pasa mejor ¿vale? y esta yo noto que se atranca un poquito, un pelín, se atranca un pelín ¿vale? pero ese pelín hay muchos pasos de roca ese pelín al final se convierte en segundos que vas perdiendo o, o en frenada de la bici bueno espero que os haya gustado el vídeo vale. Eh, si tenéis alguna duda en comentarios me la podéis poner sobre la bici si queréis saber algo más de la bici de Luis de la Canyon Spectral también podéis dejarlo ahí abajo en comentarios. Y lo dicho, que con este vídeo si he podido ayudar a alguien a decidirse, pues por lo menos a invertir un poquito más de dinero y comprarte una bici, una a la pier, si te gusta. A ver, la bici es, es una puta máquina, hay que decirlo, ¿vale? La bici yo estoy contento con ella, estoy muy contento con ella. Es un bicicletón. Es una bici que está pensada para el enduro Y, y yo estoy muy contento con ella, con ella Entonces si con este vídeo he intentado O he ayudado a decidiros Si compraros esta bici o no Yo por mi parte me alegro Lo digo La bici geometría ¿Vale? Diseñada para hacer enduro. ¿Ok? Eh, motor. Un boss. Fiabilidad. Al máxima. Al máximo. ¿Vale? Batería. Bueno, autonomía. Es una batería de 500, ¿vale? Te lo he dicho. Con una batería de 500, y si estáis medio bien, podéis hacer entre 40 y 45 kilómetros y 1400 de altitud Y ahí variando si subes mucho más altitud bajarás kilómetros si bajas altitud subirás, subirás kilómetros yo estoy haciendo rutas a mí esta ruta pues me saldrán unos 50 y algo kilómetros pero de nivel pues llevaré 600 o por ahí no más eh. frenos pues por mi parte están muy bien ¿vale? Con el... para lo que yo hago me sobra ¿vale? no necesito tener unos XTR ni... ni unos Magura ni unos XT bueno, unos XT a lo mejor por capricho o por mejorar un poquito la frenada pero en principio bien o sea que esta bici es una bici que te, que te va a gustar voy bajando ahora mismo aquí me noto que la bici es pequeña para mí me veo muy, muy arriba, muy adelante pero bueno, es, es acostumbrarse bueno, lo dicho Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya ayudado, que os haya aclarado cualquier duda, que os haya hecho decidir si comprarla o no, y... y lo dicho, nos vemos en un siguiente vídeo, nacido para el enduro.